Sánchez, que vaya preparando su equipo de abogado para que pueda enfrentar lo que viene. De manera que son muchas situaciones que se dan, donde si hay o, eh, se hicieron obedeciendo órdenes superiores, pues ciertamente, como recomienda Pancho al presidente Andrés Medina, pues ciertamente yo entiendo, valga la redundancia, que debe irse preparando. Porque, por ejemplo, el jefe directo, Sergio, e inmediato, del director de la OISOE, ¿quién es? ¿O quién era? Es sí. el presidente de la República y era el presidente de la República, de manera que lo más probable, lo más probable, tal vez Pancho de, pueda no tener razón, pero lo más probable es que algo se salpique y tenga el presidente entonces que salir a responder lo que se le pueda preguntar. De manera que yo entiendo y estoy de acuerdo con esta recomendación que hace este destacado abogado dominicano eh, Francisco Álvarez, cariñosamente Pancho, le sugiere al presidente que se vaya preparando con sus abogados para que no lo cojan asando batata y esté presto a responder cuando pero pero se él, él él, ya él, él ya él estaba ya él está ya prepa, estaba preparándose porque eh, eso lo nunca lo, lo lo que no se había visto es que un expresidente presidente tan rápido saliendo de, de un de un poder de más de ocho años eh, se convierte en un diputado de Parlacén. O sea que ya él se está preparando para eso también, eh, ya preparando su... Eh, su cuota de inmunidad que tiene investidura. Romero, que eso sea tan sencillo de que el hecho de que optara o que se juramentara como diputado Ayuda. al parlacén eso impida, primero que sea mencionado su nombre y que se ha llamado claro, no, a responder no, no, no, no, que ha algunas preguntas que se le puedan hacer sí, o sea, eso nosotros, eso nosotros no estamos diciendo nada solamente uh -huh. estamos eh, eh, eh, eh, resaltando la, la recomendación que le, hace que le hace un Francisco Álvarez, ¿verdad? Ex coordinador de par del partido, como dice un amigo, del partido de participación ciudadana al ex presidente sí. de la República, que lo más probable es que tengan que llamarlo, tocar sus puertas para decirle, hacerle algunas preguntas y tal vez se vería en la obligación o en el deber de responder. Yo creo que la recomendación no es mala. Sí, no, no, claro. Eso es verdad. Y en otra, en otra cosa, en otro orden, el, el presidente del Luis Abinader. Corona insta a su funcionario a dar eh, ejemplo de ética y donde él aclara muy, muy enfático, donde él le ha dado, abierto, le ha dado las manos libres a la, a, la, a la justicia para que actúe de manera libre, sin ningún tipo de, de empuje y que dice que, la, que lo que hay ahora es la justicia que está trabajando, que no hay ningún tipo de venganza. Eso fue un, un mensaje que fue dirigido el presidente Luis Abinader, y al referirse al gabinete de él, le dijo que trabajaran con, eh, ¿cómo se llama?, eh, con claridad y que vean lo que está pasando para que así eh, la administración pública en el futuro sea por lo menos un algo que podamos confiar los dominicanos de entregar los, los, los, los cuartos del erario público a personas que vayan a hacer una... Una, una actuación que, de, que no deje, que no empañe ni su honor ni empañe la, la institución en el caso de los funcionarios del en ese momento. Así que yo creo que eh, Abinader ha sido bien claro en ese sentido y se lo hizo ver el día de ayer. Cuando le dice que el, es la justicia y que no hay ven, ningún tipo de venganza, simplemente yo diría que el que no tenga hecha, no tenga sospecha, el que no tiene ningún tipo de, de ocu que ocultar, ningún tipo de irregularidades, no tiene por qué estar preocupado, no tiene por qué, por qué estar eh, pensando que se le está persiguiendo, se le está eliminando políticamente. Y eso yo, eso, cuando hay, cuando hay persecución política, eso se paga al final. O sea, tarde o temprano, eh, sale perdiendo el que hace la persecución y queda como líder o mártir aquel. O sea, que en este caso eh, hacer una persecución política es eh, lavarle, eh, la, la, lavarle la vergüenza a, al Partido de la Liberación Dominicana, que fue el partido saliente y el gobernante saliente. Claro, eso, o sea, eso es importante porque lo, lo, lo, que, claro. lo que está haciendo el presidente es haciéndole un llamado que se vean en ese espejos, claro, en ese espejo claro. para que mañana... Eh, eh, no puedan pasar por situaciones tan difíciles como las que está pasando ese grupo eh, actualmente y, y lo que pueda venir eh, eh, en, en el futuro. De manera que el poder, el poder no es para siempre y lo hemos visto en múltiples ocasiones, Sergio. El poder no es para siempre, eso no, es momentáneo, no. eso es prestado. Usted fue elegido ahí por cuatro años por cuatro años, a los cuatro años, lo más probable es que usted tenga que entregarle a otro, que lo va a suceder sí. a usted, y tenga que entregar y tenga que darle rendirle cuenta. Y si usted esas cuentas no están claras, puede estar seguro y convencido de que va a ser cuestionado. Y ese cuestionamiento ya. puede, lo más probable es que usted puede entonces tener problemas ya con la justicia. Eso es, eso es tan sencillo y... como ese es el mensaje veas en ese y, espejo de lo que de lo que no, está pasando y, actualmente y lo que ha pasado en otro momento pero realmente pero más bien en este momento donde se puede correr el riesgo y eso es lo que esperamos que quien hizo cometió actos ilegales actos indecorosos quien se llevó parte de los recursos de este país en los bolsillos debe devolverlo y caer preso Véase en ese espejo, haga la cosa con no. transparencia y pulcritud para que no viva esta situación. Y, y decirle que, que la gran mayoría de, de, de los que votaron por Luis Abinader ni siquiera son del PLD, son del ah. pueblo que votó con esa condición. Así mismo es. De manera que ahí está la. Eh, el llamado la aclaración que hace el presidente de la República, ojalá y que este mensaje sea asimilado tal cual él lo ha expresado. Y en otro orden, eh, eh, confirma y expresa el ministro de Interior y Policía Chubasque, recuerden ustedes que hace un tiempo eh, eh, hay límites para eh, eh, vender bebidas alcohólicas, y en los años anteriores, sobre todo en diciembre 24, 31, se, se levanta esa, esa, ese impedimento de, de la venta de bebidas alcohólicas. Más sin embargo, este año va a ser otro año especial, diferente al año. Y dice que no se va a levantar ese impedimento de que las, los centros de expendio de bebida puedan hacerlo sin ningún tipo de limitaciones. Van a tener limitaciones la venta de bebidas alcohólicas el 24 y el 31 de diciembre producto de la situación que vive el mundo y de manera especial nuestro país. Así que los negocios y las personas verdad, que eh, tienen, eh, se han preparado mentalmente pensando que van a poder eh, adquirir bebidas alcohólicas sin, sin ningún control de horario, pues no. Confirma el, el ministro de Interior y Policía, eh, Chubasque, de que no va a haber levantamiento en el tipo de. de en, la, eh, eh, en el horario de venta de bebidas. Así que se va a mantener el que actualmente existe, de manera que eh, hay que prepararse y eso es parte, son de las medidas, de las acciones que tiene previsto o que, está tomando, que están tomando las autoridades para seguir eh, con este esfuerzo de poder mantener a raya esta pandemia, que en los últimos días eh, ha habido un rebrote en el país, y yo creo que hay que tener eh, bien de cerca, vigilando bien de cerca esta situación para que, siga, para que no sigamos perdiendo vida. Así que, a acoger las medidas que se han estado tomando y las que se van a tomar ya en este periodo navideño, en este periodo de festividades, eh, que tienen previsto tomar las autoridades. Eh, de manera que estamos llamados nosotros como ciudadanos, como dominicanos, a intentar ser responsables porque no lo hemos sido en esta situación y producto de que no hemos sido lo suficientemente responsables